tiburón vampiro dudu, tiburón vampiro dudu, tiburón. Yeah! Tiburón monstruo dudu, tiburón monstruo du, -du. Tiburon, monstruo, du, -du.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 es Halloween, hoy voy a comer mucho Mira, monstruos hay Si solo estás, lo mejor es gritar Fantasmas en cada rincón Espectros encuentro, Espectros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 Es Halloween, hola. Es Halloween, cinco esqueletos, cinco esqueletos. Ve los caminar, ve los caminar, caminar.